Me parece que Humanitec tiene ya un proceso muy bueno, estructurado, que, que garantiza el éxito. Lideraron y apoyaron a nuestro líder interno funcional en el momento que lo tenían que hacer. Todo ese equipo, quien fuera que nos atendiera, estaba eh, en sintonía de la misma manera como implementarlo. Y estuvieron ahí desde el inicio hasta el final y sí marcaron una gran diferencia. El agente de Humanitech nos proporcionó un, eh, un servicio muy personalizado. Creo que Humanitech es un, es un excelente partner para, para implementar eh, el ERP ¿no? y que, y que da, da una diferencia versus cualquier otra, otra alternativa justamente por este, por este proceso y este seguimiento de, de implementación que tienen. Con su experiencia te van a llevar al lugar que quieres teniendo un resultado con beneficios en corto, mediano y largo plazo.